Entidades de Defensa de los Animales y los Concejales Animalistas de Monzón participaron en la charla sobre voluntariado y maltrato animal que se presentó en la Feria del Voluntariado de Monzón. La charla fue organizada por la asociación El Arca de Santi, con motivo de los espectáculos con vaquillas previstos para las próximas fiestas patronales, aprobados recientemente por el Patronato de Festejos, tras más de 20 años sin celebrarse y con la oposición de El Cha, Izquierda Unida, PSOE y asociaciones animalistas y ecologistas. El veterinario José Enrique Zaldívar, de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA, basó su ponencia en estudios científicos para explicar detalladamente los efectos sobre la salud de las vacas que son utilizadas en estos espectáculos, quedando demostrado científicamente que existe maltrato. Bueno, El sufrimiento de las vaquillas es fundamentalmente emocional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 Julio Ortega Fraile, responsable de la plataforma Manos Rojas y delegado de Libera, dividió su exposición en dos partes. En la primera, trató el tema del voluntariado animalista y las dificultades económicas y sociales a las que está sometido el colectivo por ser un ámbito de trabajo sin ningún tipo de reconocimiento sociocultural. La segunda parte la dedicó a pedir explicaciones al concejal de Festejos y Medio Ambiente, Javier Villarrubí, responsable directo del retorno de las vaquillas a Monzón,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 A juicio de Abadías, la ciudadanía montisoniense está dividida por el polémico retorno de las vaquillas, porque se desconocen los costes reales de este tipo de espectáculos. Monzón fue la pionera en Aragón en tener una ordenanza municipal donde se abolía el, el, los espectáculos con animales y la vuelta a hacer vaquillas en este caso yo creo que es un paso atrás, yo creo que se está al 50% ¿no? por lo que estamos viendo.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 Al acto asistió el diputado en las Cortes, Jesús Juste, que señaló la obligatoriedad de cumplir la legislación y la necesidad de exigirlo políticamente si hace falta. Bueno, en el caso de Monzón tenemos una ordenanza municipal de hace muy pocos meses